Auspicia a Juan Cruz Álvarez Tauro, Buenos Aires Ciudad, porque junto a nuestros jóvenes haremos el cambio que nuestra Argentina merece definitivamente. Lo más importante del deporte está acá. Las fechas, las jugadas, los resultados. Juan Cruz Álvarez Tauro nos acompaña con todo el deporte por LB7. Radio Tucumán Muy bien, entonces llega el momento A las 7 y 53 de Irnos a la parte deportiva A ver qué está pasando en ese ámbito Le damos la bienvenida a Juan Cruz Álvarez Tauro Juan Cruz, buen día, ¿cómo estás? Hola, mucha Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, querido, ¿cómo estás vos? Te despertamos temprano hoy, perdoná Pero hoy le, le, le vamos a llamar a... Lo vamos a llamar a Juan Cruz tempranito pobre, y, y mirá que tiene que rendir está con a full con los estudios está, está, está, está eh, muy bien se está practicando todo, está con todo lo que tiene que ver con el mundo de deporte y además con, con el cole que mirá que se nos complica si no Juan Cruz, eh, si sí. no avanzamos con el cole La verdad <risa> que, que, que, nada, está perfecto es el horario de ustedes pero... sí, la verdad que estoy un poco a full de las materias pero nada por, por esto la verdad que no no hay problema. Bien, qué bueno, qué bueno, porque así arrancamos nosotros cuando tenemos tu edad. ¿eh? Sí. Nosotros tenemos tu edad sí. cuando comenzamos y che, hay que estar temprano, nos decían. Sí, sí, sí. ¿A qué hora ¿A qué hora? ¿A qué hora es temprano? Sí. A las 6 de la mañana. Oh, um... ya, ya. Bueno, eh, eh, yo me acuerdo, mi papá venía a me despertar y dice: Dale, amiga, hay que levantarse. Dale, el nada. café, todo en la puerta. Ah, vamos, dale, que hay que caso, si es lo que vos querés, Y ahí Exacto. uno más o menos entendió por dónde iba. Así que estamos Así con Juan que... Cruz tempranito. Es importante, te dije que había que sí. sumar gente joven al equipo. ese Es el más joven es, del, del es lo que equipo. Y, te, y lo tenemos que escuchar porque viene con mucha info hoy, Juan. Sí. ¿Por dónde vamos, querido? ¿Qué es lo que ya nos preparó de informativo? Porque hoy es miércoles, ya 15 de febrero. Sí, bueno. Eh, lo que teníamos ya preparado era un poco de fútbol local, sí. jugaron los grandes del fútbol argentino. Ganó River, perdió Boca, oh, para que 14 me... Independiente, la verdad es, hay bastante para hablar, ¿no? Puntualmente lo que más quería hablar yo era el partido de River, Dale. que ¿Qué pasó? Se, ganó con mucha pol... se ganó con mucha polémica. La verdad. Mm. ¿Estuvo el VAR ahí de por ¿No? medio? otra vez y sí la verdad que yo creo que estuvieron yo creo que los penales sí son penal uno es clara mano y el otro yo creo que hay un con, con las cosas que se cobran hoy en día sí. yo creo que, que sí que era penal pero los goles la verdad me parece como un mal anulados mm. uh, hubo yo mira, creo que el comentario fue ese no son, mm. O sea, muy sabés que se ¿sabes, ¿sabes qué te vamos a pedir Juan eh, que, que des vueltas si puedes el cero así te podemos ver horizontal ahí te vemos completo ah, así estás eh sí. te vemos completo y, y ahí vamos a seguir hablando obviamente de River eh, hubo que River, mucho comentario dicen dicen las malas lenguas como que el referee a algunas cosas vio y otras cosas no vio para River dicen no, yo no, ¿No dice sería que la, la primera dice? vez que está el comentario este que vos haces bueno, Cero tendencioso No sé eso es <risa> que En el barrio dicen. me dijeron En el barrio sí. dicen eso Juan Cruz Pero vos viste que fue todo medio polémico el partido Y sí, fue, la verdad que fue polémico Pero bueno o sea Yo creo que siempre hay, Yo creo que más que una ayuda Fue un error de los árbitros La claro. verdad que el árbitro argentino se, La verdad que no viene siendo bueno Durante los últimos años ¿no? uh -huh. siempre siempre hay estas jugadas polémicas, siempre hay un problema con el bar pero bueno, la verdad es que esos problemas siempre existieron. Yo mm. creo que no, no es algo nuevo en el fútbol local. Sí, pero sabes que siento yo, Juan Cruz, que esos problemas siempre existieron, pero benefician siempre al mismo lado. No es que existieron estos problemas y beneficiaron por ahí a un equipo más chico. Benefician siempre a los más grandes y los problemas. Siempre, este, yo creo que sí, seguía mucho por la grandeza. O sea, no, es verdad que es muy raro que encuentres un partido, en, no sé, un Unión-River, en donde beneficia un Unión. Yeah. Yo creo que es más por... Sí, es verdad, a lo grande lo benefician más, pero... Yo creo que también hay muchos errores de por sí de, de un mal manejo, digamos. Más allá de beneficios alevosos o sea, no. Yo creo que también el, los árbitros no, son tan, no han demostrado un papel muy bueno en los últimos años. Tenemos entonces el resultado, la polémica, y ahora ¿cómo, cómo se sigue. Y en River, la verdad que yo creo que por más allá de la victoria, el equipo no, no demostró un buen papel. Uh -huh. Yo creo que fue un River poco apagado, algunas buenas individualidades y otras bajas, y que bueno, si no hubiese sido por los dos penales, yo creo que no hubiese dado vuelta el partido. Creo yo, no sé, nadie sabe, pero la verdad que yo creo que no demostró un buen partido Michelis. Mm. Bueno, eh, ahí la ligó el DT Juan Cruz, eh, polémico. No, pero... O sea, eh, la pero liga el DT, dijo de Michelis, no era no un buen partido. La, no, no. Lo hizo pelota La vara me parece que quedó muy alta. Hablamos, las comparaciones nunca son buenas. Sí, es un tema ese, Nunca un son tema. buenas. Pero después de la era gallardo, me parece como que... Es como que, que, que es difícil, agarró ¿no? ahí, viste. De Michelle y la agarra también, Juan, eh, esto de que River lo ganó todo, ¿no? Claro. No, sí, a mí me parece un... A mí me parece un buen DT. Yo mm -hmm. creo que el primer partido River jugó bárbaro. Y el segundo partido tuvo más suerte, y en este no jugó tan bien. Pero es sí. verdad que después de tener que suplantar a Gallardo es un, es un peso, y yo creo que lo está haciendo bien. Sí, es un tema, ¿no? Re reemplazar al, al Muñe. Pero bueno, eh, es, es todo. Del... ¿Cómo, ¿Cómo dices? Con el tiempo o se va mejor claro. el equipo, imagino yo. Claro, claro. Va por ahí también. eh, eh Pero bueno, este River que, que es polémico el partido. También hay otros eh, otras cosas que han pasado en el fútbol. Eh, en la fecha, ¿qué, qué es lo que ha sucedido. Este River que ha dejado puro comentario con el tema, en realidad lo que lo del comentario se lo quedaron los referees, ¿no? Claro. Porque son los sí, referees sí. los que... Y el VAR. Sí. Pero bueno, eh, qué sé yo. A veces favoreció también a Boca muchas veces el VAR. Eh, también pasó. Por eso decíamos, siempre los equipos más grandes sí. son los favorecidos. Sí, pero tal vez siempre, Sí, es fue un tema más de... También se deja llegar mucho por la localidad, a veces, mm -hmm. dependiendo del local, tal vez se animen o no va a cobrar otra cosa. Yo creo que si hay un o igual, no siempre beneficia a lo grande, porque el otro día Racing se vio perjudicado uh -huh. contra Tigre. Por ejemplo, por un por un gol que para mí, si tenés duda, lo tenés que tener que cobrar lo que se si cobre la jugada. Y yo creo que no entra toda la pelota, pero bueno, eso es criterio del árbitro. Uh -huh. bueno, pero vos... bueno, no sé. ¿Qué más, Juan Cruz? Porque ha, ha pasado esto con River, sí. contaste que también perdió Boca y también después ya nos queda el fútbol internacional, así que nos queda un ratito por charlar. Sí, la verdad que queda un montón. Bueno, el fútbol local seguimos, perdió Boca 2-1 con Talleres allá en, en Córdoba. Eh, la verdad que no, no se dio una buena imagen del equipo, no. más que nada por algunos jugadores que tal vez los, los hinchas. Yo he escuchado que también no están muy contentos con los jugadores que juegan. Después Racing pierde, empata, perdón, con Tigre, dos a dos, en un partido que la verdad que tuvo, la verdad que para mí fue el mejor partido de la fecha ese. Mm. Fue el partido más entretenido para ver. Ese fue el más entretenido de todo El resto, Lola. Lo, che, bo, eh, Boca, <risa> eh, ma, qué mal Boca, no le encuentra la vuelta todavía Boca. Eh, bueno, igual hay, complicado. Co, recién Yo arranca, creo, acá, sí. A nivel hombre es el mejor plantel argentino, mm. creo mm. yo, pero yo creo que el DT no lo encuentra la web, pone mal a los jugadores, o sea, no sé, Langoni le dio un campeonato hace un, el año pasado y ahora tiene que ir llevándolo de a poco, me parece medio raro, claro. porque ya se ha demostrado que los pibes pueden jugar, el caso de Enzo Fernández tiene un año más que Langoni, y ya en un mundial, yo creo que es más como que no quiere decir que no lo quiere poner. Pero bueno, eh, eso lo no tiene que ver él. Yo creo que angol es titular. Claro. Juan Cruz, con esto que mencionás de nombres, estrellas, astros de, del fútbol, uh -huh. hoy también íbamos haciendo el repaso de otros títulos y ya yéndonos al plano internacional, en el PSG hay tres estrellas y sin embargo no se da ahí el ganar. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que el problema es que yo no... Todavía no, no se entiende cómo puede cómo puede ser que el París no Hagan jugar mal a animar Messi y Mbappé, ¿no? Yo creo que es por un tema de De que no, no, es, tan, no es un plantel completo Si es un plantel de, de, de jerarquía, obvio Porque tenés a los tres mejores atacantes del mundo el Mbappé que, o sea, aparece siempre, Messi que es el mejor Y tenés buena defensa, pero neocampista la verdad que no es que sean malos, obviamente, no, pero no sé si les da para jugar este clase de partidos. Yo creo que el Bayern debe tener los mejores equipos del mundo. Y también yo creo que un mal planteo del DT, arriesgar a un pibe de 16 O sea, tiene mi edad, jugó uno de la Champions, debutó, cuando tenés un plantel que debería escucha, ser completo. Tenés pero Juan a ver, Cruz, Juan Cruz, vos tenés, tenés tu edad, pero vos estás debutando también en el B7, querido. Vos también estás, ya estás jugando en primera. Oh, eh, sí, por favor, te lo No, pido. sí, obvio. Claro, claro. El otro estaba jugando en de champion y me quedé con la boca abierta porque claro. no sabía que el Iván no parecía 16. Claro, claro, claro. Bueno, bueno eso sí. es lo que pasa. Uno dice que eh, tiene, tiene 16, pero mirá, ya, ya está haciendo sus primeras armas, ya está comentando de fútbol, ya está levantándose temprano para salir con nosotros al aire. Ya está informando a la población, sí. la, la gente te está escuchando en toda la provincia sí, En todo en todo el país, a través de las redes sociales Estamos conectados en todos lados, prestando atención Bueno, estos son los jóvenes que están obviamente forjando la, la información también este, este fútbol europeo que siempre queremos ver más Cuando vemos a nuestros ídolos a argentinos, queremos verlos brillar todo el tiempo Cuando sí. vemos que juegan bien, nos pone ponen nerviosos porque nos, si, si Messi no hace goles, dice ¿qué pasó? Sí, qué presión también, ¿eh? Yo creo que jugó bien Messi ayer, pasa que sí. no, no le puedes o sea, podés pedirle lo que sea, pero Messi tenía que bajar mucho ayer para recibir la pilota. Claro. Eh, y, o sea, lo pusieron a él y a Neymar a presionar, cuando nunca se destacaron por, por presionar al rival como lo hace Julián Álvarez, por ejemplo. Claro. Y bueno, viste que es muy fácil pegarle cuando ya tienen 30 y 35 y no pueden hacer todos solos. No, hay que correr. Pero yo bueno, creo que. Claro, lo que, pasa es que Julián Álvarez es un pibe fuera de serie. No sé si va a correr así toda la vida, pero ahora yo el otro día lo vi en el Manchester que está jugando. Madre mía. Parálo ese pibe. Sí. Y, y no eh, se la quieren pasar. Te digo. No se la quieren pasar, eh. Juan, no sé si lo viste el, el partido, no se la pasan, eh. Yo creo que le empe... sí la agarraron más confianza porque Exacto. hubo un momento que realmente, no, no, ni lo veían. Pero es verdad que sorprende que un no 9 así que corre toda, muy de estilo Guardiola, que ah. haya hecho tanto en el Mundial para la selección campeona del mundo, no sea no digo no tenido en cuenta pero sea muy, muy opacado por Hala, ¿no? porque claro. al fin y al cabo es el soplante claro. o sea, bueno, yo creo que en cualquier otro equipo sería titular bien, bien, bien bien ahí eh, Juan Cruz, eh, Juan, escúchame Juan Cruz ¿tenemos algún partido para ver hoy en la fecha? Hoy es miércoles hoy, hoy hay dos partidazos de fútbol europeo. Bien, ¿qué tenemos? Hoy juegan Manchester City-Arsenal. Sí. Bien. Y chelsea Dortmund por ida de Champions League, final. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces a agendar. Para... Anotado, Juan Cruz. Hemos hecho el análisis correspondiente, hemos tenido la información. Se nos pasó volando el tiempo, chicos. Pasó volando. Se nos pasó volando. Son pan. las 8 y 5 de Se la volen. mañana. Juan, nosotros te agradecemos un montón, como siempre. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. A seguir. Sí. Y en la semana volvemos a tener contacto para ver qué nos depara este mundo del deporte. Gracias. Igualmente. Te mandamos un y abrazo. Bien, buen día. Rendí Gracias. todo, querido estudiar, porque te queremos en la radio. Éxitos. Por favor, eh. Sí, obvio. <risa> un abrazo, querido. <risa> ha ah, sido repasando hasta las 10. <risa> ah, sí, muy, bien, favor, eh, muy bien. Por favor, por favor. Gracias, querido. Te mandamos el resumen, un abrazo. Resumen, Juan Cruz. Sirve mucho el resumen. Sí, eh sí. Resaltador y sí. resumen. A meterle con eso que, que va. La tía Nao te lo dice. <risa> Qué grande la tía Nao. Juan Cruz Álvarez Tauro con nosotros. Gracias, querido. Buena jornada en el día de hoy. Con toda la información deportiva. Todo. Auspiciado Juan Cruz. eh Auspiciado, querido. Dale.